A mí me ocurre este, que, si bien tuvo una, una, una formación que tenía discursos que eran muy progresistas y muy feministas, también tenía prácticas muy machistas. Y, y me pasaba, me empezó a pasar sobre todo en mi adolescencia, de no poder entender, de no poder comprender cómo es que una mujer podía realmente aceptar eh, ser violentada, ¿no? Y me pasaba mucho con mis amigas, uh -huh. eh, con una, amigas que tuve que ir incluso a, a, a acompañar a salir de situaciones en las cuales, por ejemplo, habían sido secuestradas por el compañero cuando no las a salir de la casa, uh -huh. este, y, y ser y ser dura y ser rígida, y ser pues, en el tema del límite, bueno, yo te, yo te estoy bancando, vamos arriba, vamos a la policía, vamos todo, pero si tú vuelves con él no me puedes volver a llamar porque si tú quieres una relación este, una relación eh, tóxica, o si tú estás dando cuenta, pero sigues cayendo, ya es un tema tuyo. Yo no lo quiero elegir para mí, ¿no? Mm. Y ahora, con el paso de los años, verme, ver hacia atrás esa, esa versión de mí, decir que, que, que jodida, perdón que lo diga así, pero que, que jodida, porque pude haberla apoyado desde otro lugar un poco más empático, ¿no? Porque el hecho, porque además después yo también tuve un montón de experiencias violentas con, con, con hombres.